La ceremonia del té, ¿qué es exactamente? La ceremonia del té, por supuesto, eh, el elemento principal es el té, ¿no? pero, pero hay mucho más dentro, en ese, en ese rito, ¿no? en eso que llamamos ceremonia del té. Eh, para empezar, el té nace como, como medicina. ¿no? El, el té, el origen es, es chino, de hecho, la planta del té, el nombre científico es Camelia sinensis. De China se extiende a, a al resto de, de Asia y después pues por todo el mundo y en cuanto llega a Japón, pues eh, en torno al té se crea toda una cultura donde mejor queda reflejada, donde, donde mejor se ve, es en, precisamente en la ceremonia del té. Tenemos el té como medicina, tenemos el té como eh, alimento, por supuesto, pero todo lo que se teje eh, en torno a la ceremonia del té lo trasciende, va mucho más allá.